Porque, ¿sabían ustedes que todo, absolutamente todo el merch que yo compré para el Master del año pasado, que fueron más de 50 dólares, me salió absolutamente todo gratis gracias a esta aplicación? O sea, es que lo. En esta aplicación, nosotros podemos encontrar mucho merch oficial de grandes grupos de K-pop como BTS, TXT, GFRIEND y prontamente muchos más Pero eh, el día de hoy les quiero mostrar un poco como los trucos que hay en esta aplicación Primero que todo, eh, compren con responsabilidad y recuerden que hay prioridad en la vida eh, Sobre todo en esta época, si es que realmente no es estrictamente necesario tener que comprar un merch, no lo haga porque obviamente sabemos que eh, ay no sé para qué les digo tanto esto si sí, es como lógico del ser humano pero es que hay veces que la gente le cuesta un poco priorizar y eh, con qué cara se los digo también pero eh, no hablando super en serio eh, relajen el tema de la compra de cosas que no son necesarias sí. realmente eh, hay cosas mucho más importantes que necesitamos estar eh, como pendientes de pero eh, aún así eh, les quiero mostrar la app para que eh, cuando ya todo esté mejor y ustedes también eh, estén en el alguna condición de querer comprar algo y le entre el bichito y digan saben que, eh, he ahorrado dinero ba durante bastante tiempo me, me gustaría darme un gustito, bueno aquí les voy a enseñar cómo hacerlo y les voy a mostrar desde eh, de mi teléfono eh, yo voy a estar en mi celular así como grabando la pantalla así super eh, influencer básico obviamente eh, obviamente voy a tratar de estar así lo más posible porque si estoy así se me... ¿eh? entonces ¿cómo... así como... Mm. ya, yeah, primero que todo para eh, tener Weaver Shop adivinen que necesitan descargar eh, Weaver Shop y sí, necesitan tener la aplicación, entonces, Ustedes van a la Play Store y no sé cómo se llama la de Mac porque hashtag pobre, entonces yo soy Android, no estoy queriendo decir que la que tenga Android es pobre, pero como que eh, para mí los iPhones son como eh, mm, otro nivel. Ustedes van a la eh, App Store o la. <risa> tienda de Apple, ¿Apple Store se llama? No, no sé ya No, pues el Apple Store es donde se compra físicamente Pero la, de la aplicación ¡Ay no sé! ¡Qué ay ¡Qué vuelta te da niña ya! Si tú te haces la cuenta, etcétera, etcétera ¿verdad? Grabando, entonces ustedes pueden ver el tiro eh, Mi fondo de pantalla que eh, sale el topo Y salgo yo ahí como okay. de eh, hola conversando en la vida eh, pero vamos a lo que nos importa. Cuando entramos a en la aplicación, eh, nos da la opción de escoger el artista. Entonces nosotros podemos aquí escoger el artista del cual nosotros queremos ver merchandising. Si yo quisiera, por ejemplo, comprar merchandising de Seventeen, puedo escoger Seventeen así, etcétera, etcétera. Etc. Tampoco es una gran ciencia, pero en este caso vamos a elegir BTS. Cuando uno pincha BTS, eh, tiene dos opciones. Dice global y USA. Aquí hay un tema como súper mío, personal, que es como por qué USA tiene su propio coso. Pero eh, ya no importa porque se entiende de que es un mercado muy grande y necesitan tener su propia línea de distribución quizá, entonces está bien. Pero eh, Corea también es parte del global, entonces como que en realidad no lo entiendo mucho, pero como no soy de USA, eh, global, global, chicos. Eh, vamos a elegir global, obviamente, y vamos a darle. Entonces, si vemos, arriba nos va a salir, eh, dice es global, y obviamente cada vez que tú quieras cambiarlo, simplemente lo cambias de un lado para otro. Luego tenemos como banners que se pueden deslizar, y aquí por ejemplo tenemos el Bam Live Streaming, que es lo que vamos a comprar el día de hoy. La membresía de BTS que la podemos comprar en cualquier momento del año también, que también es súper genial poder tenerla, que de hecho la tengo como ahí. En la parte de abajo donde dice shop. Eh, está dividido por categorías, entonces básicamente lo que nosotros podemos hacer es ir viendo por cada categoría los tipos de cosas que hay por ejemplo, tenemos el live y nos aparecen los tickets online para poder comprar para el Banban Ban ¿Qué es el Banban Ban Básicamente el 14 de junio, o sea ahora en unos días más Se va a hacer un concierto online el día 14 de junio Donde eh, tú puedes comprar el ticket a través de Weverse Shop Yo no he comprado el ticket todavía, así que lo voy a comprar ahora con ustedes No me lo voy a perder Y soy pobre porque cambiándome a esta casa me dejó en la ruina Entonces yo ahora no tengo dinero Pero tengo descuento porque soy miembro del fan club. Eh, la gente que es miembro del fan club puede obtener un descuento en su ticket Y además tengo unos puntitos guardados, que esas son las cosas que también les quiero comentar el día de hoy Porque ¿sabían ustedes que todo, absolutamente todo el merch que yo compré para el master del año pasado Que fueron más de 50 dólares, me salió absolutamente todo gratis, gracias a esta aplicación? O sea, es que loco Después si nos metemos a collab, a la, a la pestaña de collab, podemos ver ¡Ay, qué onda el calor este? Podemos ver que también podemos encontrar productos de BT21 Y podemos ver muchos de los productos así como los dolls, los charms Podemos ver eh, cosas para los bags, etcétera, etcétera. Podemos ir viendo como por ejemplo, ahí está la ropa nueva de fila eh, que es en colaboración también con BTS Obviamente eh, Tenemos puzzles Tenemos los collares que sacaron que también son muy lindos Y muy caros La ropa exclusiva del System BTS 21 Mattel, Lemona Uhh Lemona Aquí tengo Lemona Eso es muy importante Y después si nos vamos a la pantalla de álbum Podemos encontrar Obviamente eh, los álbumes oficiales de ellos eh, para poder eh, comprarlos Y que te lleguen a tu casa, etcétera, etcétera Luego tenemos Esto fue merch como de todos los eh, conciertos anteriores Como que se unieron en el fondo Hay merch del Wings, del, del ¿cómo se llama? Del Epilogue de cosas que son exclusivas de Weavers Como por ejemplo el Break the Silence, el Bomboyage, etcétera, etcétera Que es como eh, cosas que uno puede, en el fondo, merchandising de ese programa En sección de DVD, que todavía está el Magic Shop a la venta Art Toy Uy, oh, estos, estos muñecos eran muy lindos, weón Ay, ah, las cosas de la pop-up store que todavía quedan una que quedan solamente los eh, las cosas para la maleta entonces ahora vamos a ir a comprar el ticket ¡Ay, por porque tengo el pelo tan largo ¡Me este cajón calor! ya vamos a comprar el bendito ticket y vamos a presionar la opción que dice only exclusive porque ahí la vamos a comprar que vendría siendo como para los que son miembros que tienen la membresía entonces lo que nosotros vamos a hacer es presionar acá y cuando entramos nos va a dar la opción de poder ver eh, todo el contenido. Obviamente tenemos la descripción en coreano. Luego, si bajamos tenemos la descripción en inglés. Este es un evento de streaming online. El ticket te va a dar acceso al con the Live, eh, al streaming del con the de Live. Y también para el rewatch, que es como para poder verlo de nuevo por VOD. Después de que tú compres, te van a dar un link donde tú vas a poder bloquearte con el ID que tú tienes para Weverse Shop, que vendría siendo tu correo y tu clave. Vas a poder ver a un multi-angle, que es genial. Yo hice la prueba y como que podía ir como seleccionar las cámaras que tú querías ver en concierto, wow. La venta es desde el 1 de junio hasta el 14 de junio, hasta las 6 de la tarde. El concierto se va a llevar a cabo el día 14 a las 6 de la tarde. Eh, después abajo tenemos letras japonesas de la más antigua y después tenemos letras chinas que eh, no sé lo que son. Luego vamos a ponerle comprar. vamos a comprar el bendito ticket. Pero si ustedes se fijan, eh, abajo dice Weaver's Shop Cash, eso dice Able Available Now, que es como 7.441. 7 dólares, eh, algo así. Esto es como el dinero que yo tengo a mi favor, que es como puntos que he ido acumulando por comprar cosas en, la, en esta tienda. Y cuando salió el merchandising del The Magic Shop, el master del año pasado, eh, yo no tenía dinero en mi cuenta del banco y fue como, no, ¿qué hago? Y de repente me acordé que tenía el saldo y empecé así como agregar, agregar, agregar, agregar. Metí todos los puntos y se hizo el pago. Y fue como, loco, por primera vez en mi vida me siento regalado que me regalan algo. Ahora si nos vamos a la parte de abajo para poder ver que en el orden Summary Dice 29.000 won, que es lo que costaba la entrada original Para los que tienen membresía, para los que no valía 39 eh, Discount, Weverse Shop Cash, que son 7.400 bla bla bla El Shipping Fee cero, Shipping Fee es como el costo de envío Pero obviamente como un evento online y te llega todo tu correo No necesitas tener un Shipping Fee Entonces, por eso está en cero y eh, lo que voy a ganar, dice Weavers Shop Cash Earned, es 300. Entonces 300 won como que me van a dar por haber hecho esta compra. Y eh, aquí sale la metodología de pago. La metodología de pago para los que tienen registrado su eh, como, a dirección acá en Corea, les da que solamente sean tarjetas de crédito o débitos en, hechas en Corea. Si tú estás en Corea no puedes utilizar una tarjeta de crédito del extranjero. Y si estás en el extranjero... Si no me equivoco, tampoco se puede pagar con tarjetas de crédito solamente a través del sistema de Paypal. Si es que mal, no estoy. Entonces, este también es un tema que es un poco desagradable en el fondo, porque como que Paypal también tiene comisiones súper altas y a veces hay países como por ejemplo Chile, donde eh, los bancos eh, cobran demasiado dinero cuando se quiere pasar hacia el Paypal, entonces realmente como que es mucho, muy, va siendo mucho más caro. Yo en mi caso voy a elegir eh, pagar con Cacao Pay. Porque cacao Pay es básicamente, eh, esto no, no está promocionado por Kakao Pay por si acaso, pero es una aplicación que hay acá en Corea donde básicamente el Kakao, ustedes saben, es como el chat, de WhatsApp de acá de Corea, entonces generalmente eh, es como ya, querís transferir plata y como que seleccionáis a tu contacto de Kakao, le ponéis el monto y lo enviáis. Es súper fácil, pero a la vez es súper seguro porque como que eh, te pide el sensor del teléfono, entonces te pones tu pulgar, verifican que eres tú y es mucho más rápido, no es como tan engorroso como que si tú lo hicieras a través de la aplicación del banco que es como meter los códigos, esperar que te llamen, ingresar el código que te dijeron, etc. Etcétera, etcétera. Uno le pone Pay y vamos a pagar los 20. 1.500 que vendrían siendo como 20 dólares más o menos en pesos chilenos, como unos 12.000, 15.000 pesos más o menos. Eh, que significa que está completado. Le pongo aquí y aparece esta pantalla. El order number es como el código de eh, asignación que te llega de tu producto, de tu orden en el fondo que tú hiciste, y con lo que también puedes hacer un tracking el día de mañana si le pasa algo a tus. Eh, eh, comiendo eh, Hola, por favor. Y abajo sale eh, nuestra información, sale Customer, así como eh, Sebastián, mi nombre, mi correo, mi número de teléfono, metodología de pago, etcétera, etcétera. Y si nos metemos a View Order, vamos a poder ver como todos los detalles de nuestra orden, etcétera, etcétera. Y eh, también nos da la opción de poder cancelar la orden en el caso en que nos arrepintamos de la cosa Yo sé que muchos de ustedes viven en otras partes del mundo y es muy difícil el tema del envío, ¿a qué me refiero? Comprar por esta tienda no es caro en el sentido de que los productos valen... Menos precio, o sea, son más baratos que eh, comprarlos quizás por otro tipo de tienda, Porque también tenemos que considerar de que todas estas ventas van a ayudar, obviamente, en el futuro A BTS en la comp, en la, en sumar para eh, sus, ¿cómo se llama? Eh, charts y sus rankings, etcétera, etcétera Generalmente los envíos pueden llegar, no sé, por ejemplo, el último, el de Map que the se ven puede llegar a unos... un álbum puede llegar el envío a unos 10 dólares más o menos, quizá incluso más también otro consejo que me gustaría darles es que cuando ustedes quieran comprar por la aplicación de Weaver Shop el envío generalmente es muy caro ¿a qué me refiero de que es muy caro? de que generalmente utilizan envíos eh, en esta tienda que son muy rápidos y al ser muy rápidos también el envío es mucho más caro uno de los trucos que también muchas fans hacen y que también me han enseñado es que se organizan entre unas 5 o 6 personas y compran cada una un álbum o un artículo entonces lo meten en toda una caja y sacan se envía junto a la dirección, entonces después ella se entre a la amiga, se reparten las cosas y obviamente el envío sale un poco más económico. Entonces actualmente lamentablemente por toda la situación que está pasando en el mundo los envíos a muchas partes del mundo no se están haciendo pero eh, lo que sí tienen que tener en cuenta de que una vez que todo esto pase eh, obviamente van a retomar todo esto de una manera mucho más fluida así que tampoco pierdan la esperanza de eso junten su dinero como les dije también eh, no es necesario que estén comprando mecha cada rato traten muy bien de priorizar sobre todo en, este, en esta época por todo lo que está pasando cuáles son las prioridades les quise dar un poco saber estos consejos para que el día de mañana si es que pueden ahorrar un poco de dinero y les gustaría auto regalarse algo ya van a saber cómo hacerlo espero que les haya gustado mucho mucho este video eh, recuerden que ustedes si quieren hacerse miembro del canal y acceder a contenido exclusivo o poder que estemos que hagamos por ejemplo em, live solamente con los miembros del canal, pueden hacerse miembro acá abajo en la pestaña donde dice unirse si no puede hacerlo no importa no se preocupe no pasa nada, puede suscribirse también a mi canal aquí en el botoncito rojo puede darle un me gusta a este video puede escribir acá abajo si es que em, ha pensado alguna vez en comprarse algo por river shop, eh, que sería si ya lo ha hecho como ha sido su experiencia también le puede contar a las demás personas que van a estar leyendo los comentarios por mi parte me despido, eh, quizás hacer este video como les dije para que el día de mañana cuando ustedes estén preparados y quieran darse un gusto para ustedes y quieran usar la aplicación oficial de BGIT para todo este tema ya sepan cómo usarla y eso nos vemos en un próximo video que probablemente les voy a mostrar como mi habitación que aún la estoy arreglando pero eh, vamos de a poco así que eso nos vemos en la próxima bye bye